Hola, buenas tardes Hey ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido Oye, ¿en qué pasillo están los gansitos? Ah, es aquí derecho Gracias, gracias, ahí vengo ¡Ey! ¿Qué huele? ¿Y pingüinos? Ah, uh, búscale, güey, por ahí deben haber No los, no los veo, güey Sí, güey, ahí están a la derecha No, ah, ok, ya Ahí está, ¿cuánto es? A ver, son, uh, 15 pesos, por favor Chido Ah, por cierto, esto es un asalto, ¿no? ¿Ah? ¿No te hagas, güey? ¡Es un asalto esto! ¿Entonces no quieres el gancito? Sí, sí a huevo. Pues cuesta 15 pesos, güey. No, te crees muy gracioso, animal. ¡Soy un asaltador <risa> profesional, cabrón! Ya, <risa> ya, ya. Está bien, güey, está bien, todo el dinero ya. No no vengo por tu dinero, cochino, güey. Pues que quieres, te puedes llevar el gancito <risa> si quieres, también No, no, dame tu pantalón. ¿Qué, güey? ¡Dame tu pinche pantalón! ¡Está bien! Está bien, ahí está, ahí está, ahí está. <risa> Ese es un buen pantalón.